Bienvenidos amigos, primero que todo un cordial saludo a todos aquellos, a todos aquellos, a todos aquellos que nos están viendo en este momento porque estamos empezando lo que es el RoboJam Argentina, estamos en este momento en transmisión con Argentina con, tenemos esta categoría que es el Skill Drive, es una categoría que es muy emocionante con robot físico y tenemos tres equipos de diferentes partes de Argentina que lo van a dar el todo por el todo para poderse consagrarse los campeones en Argentina en esta categoría. Entonces, primero que todo, antes que nada, quiero darle un saludo, un saludo, lógicamente, a, la, a una persona que ha hecho, lógicamente, posible eh, lo que es este, este torneo de, de RoboJam. Entonces. Eh, aquí un momento, un momento, un momento. Entonces, primero que todo, quiero llamar. A ver, es que se me, se me vuelve aquí pequeña la, la, la pantalla y no la puedo ver. Entonces, le voy a pedir, por favor, que prenda la cámara a nuestra directora de RoboJam Argentina, que lógicamente es eh, Ana Mendieta. Entonces, primero que todo, hola Anita, ¿cómo estás? Un gran saludo. Hola, ¿cómo estás Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto en participar, un gusto estar en este primer evento, evento tan importante para la juventud y los niños. Bueno, Anita, cuéntanos un poquito, eh, bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Qué vamos a observar el día de hoy? Para todos aquellos que nos están viendo por la transmisión en vivo. Bien, a partir de... En minutos comenzará lo que sería el primer desafío de Stalin. Y luego a la tarde, a partir de este, las 15 horas, será TIFTEL. Eh, tenemos diferentes equipos que nos están asistiendo. Felicitaciones. Y bueno, este, muchísimas gracias por esta oportunidad que le brindas eh, a nuestro país y en este caso a diferentes provincias que están participando hoy. Felicitaciones a los docentes que han han confiado en nosotros y sobre todo el apoyo incondicional que le están brindando a sus alumnos, bueno, activándolo en estas disciplinas. Bueno, primero que todo, eh, bueno, vuelvo y repito que esta categoría, que es la categoría eh, Skill Drive, es una categoría radiocontrolada, eso significa que el robot está siendo teleoperado por los participantes. En esta categoría, ahorita vamos a ver cómo es la dinámica con nuestro primer participante, pero el robot debe empujar un vaso de aproximadamente unas 7 onzas, unos 7 centímetros de diámetro en la boca, el cual está sobre una línea. El vaso no puede salir de la línea negra en ningún momento. En el momento en que sale de la línea negra, pues entra para eh, de pronto terminar la ronda. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento con esta categoría, para que lo eh, tengan en cuenta Bueno, por aquí me están diciendo que se eh, Está un poquito baja la transmisión del audio Bueno, eh, muchas gracias Esperemos que vaya mejorando y, se va, y vaya todo mejor Bueno, por aquí unos saludos Dicen, eh, una excelente jornada Saludos a Cardenal Estepinac A los hermanos a, a Agustín Y eh, a los hermanos Gómez Jacob Entonces ahí para que tengan ahí ...un gran saludo a Agustín y a Francisco... Eh, ...bueno, muchos saludos aquí... ...muy contento la gente de Salta... ...representando al JME 5003... ...entonces, ya para empezar... ...le vamos a pedir el favor, por favor... ...al primer participante que es el... ...Robot Titan... ...Robot Titan... ...de Cardenal Stepinac... ...que por favor... ...en este momento... ...nos prenda la cámara nos comparte, eh, le vamos a pedir a los otros participantes que apaguen la cámara por el momento, porque así para nosotros es un poquito más fácil eh, poder, poder eh, controlar, ¿no? poder controlar quién sigue y quién no sigue. Bueno, entonces en este momento vamos a poner a el robot Titan. en un momento y ya vamos a poner a pantalla completa. Listo, entonces, para la, eh, los jueces vamos a estar tomando el tiempo en el momento que ustedes eh, den salida. Lo primero que tienen que hacer a los chicos, bueno, como les decíamos a la gente que estaba viendo, ven, ahí hay una pista, la pista tiene las mismas medidas para todos, porque es, es una pista que fue dividida en secciones que pudieron imprimir y están usando toda la misma pista. Entonces, en este momento les vamos a pedir, por favor, a ver, Anita, ¿estás lista? Me dices cuando estés lista, por favor, con el con el cronómetro. Sí, esperen un segundito. Dale, vamos tranquila, dale, dale. No te preocupes. Vamos a ver. Listo. Sí, lista, perfecto. Entonces, en este momento nos vamos a disponer. Los. Le vamos a pedir a los participantes que abran el micrófono. Y a la cuenta de ustedes empezamos. Entonces, por favor, eh, tienen que hacer la cuenta. Entonces, el micrófono abierto para poderlos escuchar. Sí, sí, ahí se escucha bien. Se escucha perfecto, sí. Agustín. Agustín y Francisco, perfecto. mucha suerte a los chicos de Cardenal Este Pignan en Buenos Aires. Y a su cuenta. Bueno, es más ser la cuenta de tres. Ok. Empezamos. Tres, dos uno, ya en este momento empieza el robot va llevando muy claro su vasito bueno, ahí hay algo que yo quiero verificar enseguida, va muy bien hizo muy muy muy muy bien y termina ¿Me vas a hacer un favor, tiras el robot para atrás, quiero ¿Sí, que tires sí. perfecto, lo tiras para adelante hacia el vaso Perfecto. No, está bien. No hay agarre, o sea que es válido. En este momento yo tengo 15 segundos. ¿Qué punto de tiempo tienes tú, Anita? 14.56. 14.56. Nos vamos entonces con 14 segundos. ¡Wow! Eso fue una ronda. Eh, ¿Tienes alguna duda del recorrido, Ana? No, no, no, muy clarito. Muy Listo. Clarito y, sí, sí, muy bien. Perfecto. Yo tampoco tengo duda del recorrido. Entonces, en este momento, eso significa que el robot Titán tiene 106 segundos de bonificación más los 130 para un total de 236 segundos en la primera ronda. Entonces, felicitaciones al robot titán eh, que hice, hace una gran labor en este momento entonces entonces en este momento tengo a cardenal cardenal stepinac liderando con los 236 puntos se prepara entonces en este momento el robot Mark 5003 del jm eh, de jm de 5003 de salta para que por favor estemos listos Mark 50, 0, entonces en este momento ya, ya lo vamos a listos. bueno, un momento un momento un momento. ¿Un momento, un momento un momento un momento un momento bueno, perfecto un le, le vamos a pedir que el que tenga la cámara exacto, ahí, tratar de mantenerla lo más firme posible ¿Sí? Eh, sí. y un momento para poder ya eh, mirar lo que es Aquí el tiempo Bueno, me haces un fa... Eh, bueno, no, eso lo verificamos después En este momento yo estoy listo Anita, ¿estás lista? Sí, estoy lista, a ver Chicos, en salta a la cuenta de ustedes 3, 2, 1, ya En este momento empieza el robot Mark 5003, casi se sale Está... Uy, sí, le gusta el peligro, la adrenalina a este robot en este momento el robot va muy bien, va muy bien. Uy uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver y termina. Bueno, eh, Anita, ¿tienes alguna duda sobre el recorrido? Mm. ¿Eh? No, no. Estaba. Yo hubo un momento que perdí la señal, pero vamos a dar el beneficio de la duda, pues yo lo vi muy fluido. ¿Me haces el no, no, favor? No Tocaba un poco la línea, pero, este, o sea, quiso hacer uno, pero o sea, estaba bien. Terminé. Pero el, yo no vi que se hubiera salido en ningún momento la verdad, entonces no, no, no, no, va, no, va bien. Tengo un sí, tiempo sí. de 18 segundos, ¿qué tiempo tienes tú? 17.11. Listo, entonces nos vamos con 17, eso significa que sobraron 103 segundos, más, más, más los 130, son 233 233, uy, este está, yo creo que ha sido 233 puntos en este momento, esto está cabeza a cabeza, solo tres puntos en este momento separan a los primeros dos equipos. Sí. Entonces es un cabeza a cabeza que mejor dicho, esto va a estar de infarto. Esto va a estar sí. eh, bastante, bastante reñido. Bueno, eh. Seguimos con el tercer robot desde Tonkist, Argentina, nuestro gran amigo, nuestro compañero Aníbal Mazarini. Aníbal, bien. entonces eh, me dices, ¿estamos listos, Aníbal? Sí, listos. Bueno, Anita, cuando estemos listos, me dices, cuando estemos listos con ¿Listo? él, dame un A segundo. Ver, un sí, ya listo. Estoy preparando. Ahí está, bueno, ya tengo la pantalla, el robot, listo está todo. Bien, a la cuenta de Aníbal. Aníbal, a tu ¿No cuenta. ¿Estás bien, Eduardo? Sí, sí. Bien. Bien, a la cuenta de tres. Tres, dos, uno, ya. En este momento va el, el robot Cardelito segundo. Muy, muy, muy firme. ¡Ay! Bueno, sí, sí, sí. termina, termina, termina igual la ronda, termina igual la ronda. Ya, no, no. él ya... La dio ahí, en ese giro, desafortunadamente en ese giro, se nos salió el robot. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, tenemos en el quinto cuadrante, Aníbal. Entonces, bueno, hay cosas para, para mejorar. Todavía tienes dos oportunidades, nos ha pasado mucho que si otro robot comete un error, puede, puede pasar, puede pasar, entonces... Todavía, todavía hay chance, todavía hay chance para que sepan. Y en este momento, entonces... En este momento, entonces, vamos a ir a... a hacer una recopilación de lo que llevamos hasta el momento. Entonces, un momento, por favor, para que miremos aquí. Podamos eh, poner aquí en... En el chat. Un segundito. Entonces... Anita, si me prendes cámara tuya, por favor, un momentico. Bien. Gracias. Ahí está. Listo, perfecto. Entonces, Anita, te, vamos, te voy a contar en qué vamos en este momento, para darle unos minuticos a los participantes para que eh, se reorganicen. Entonces, tenemos en este momento, temporalmente, temporalmente, porque todavía no se... Todavía no han terminado, ¿cierto? Temporalmente en el primer lugar está Cardenal Stepinac con el robot Titán, con un puntaje de 236 puntos. puntos. Eh, el equipo Mar 5003 con el robot del mismo nombre, el jm 5003 de Salta, tiene 233 puntos de forma temporal. Y el equipo de robótica de Tornquist tiene en este momento con el robot Gardelito Segundo, tiene 50 puntos bueno mientras que vamos a darles un, un momentico a los participantes para que se reacomoden para que pongan ahí la bebida energética de los de los robots para que el robot cada vez vaya un poquito más eh, más firme no ahí vamos a esperar y bueno mientras tanto les comento una historia muy particular, Anita, para que lo sepan la gente. El, el, el robot Gardelito II, pues mucha gente dice el, el, el, el, di, dice el nombre Gardel y lo asocian inmediatamente con el cantante, ¿no? Con Carlos Gardel. Resulta que este, este eh, nombre, él se lo pone, es en, en honor a un personaje de su barrio, a un personaje de su barrio que le decían Gardelito. Entonces se lo pone a un personaje de su barrio que, eh, que era un señor bastante corpulento. Este robot, eh, Gardelito, originalmente un robot sumo, ahora ya es, pasa a otra categoría. Aníbal dice que lo, que lo promovió de categoría para, para ver. ¿no? Le, le está pasando lo que le pasa a veces a los atletas en los olímpicos, ¿no? que van buscando en qué categoría pueden eh, eh, estar mejor. Entonces en este momento Gardelito... Está en la categoría Skill Drive, tratando de hacer una muy buena representación. Muchísimas gracias, a Aníbal Mazzarini, por estar con su robot en esta categoría. Bueno. Muchísimas gracias a vos. Bueno, entonces en este momento les contamos que vamos a empezar la segunda ronda. ¿Te parece, Anita, que empecemos segunda ronda? Así es. Así es. Per perfecto. A ver, si ya están preparados. Bueno, entonces para poder preparar la segunda ronda le vamos a pedir a, a Agustín, a la gente de Rotitán, que por favor, que por favor, exactamente, sí. muchísimas gracias. Ay. Entonces ya en este momento vamos a ponerlos, entonces un momento por aquí para eh, ir aquí mirando. Listo, recordemos... Aquí lo importante es tratar de hacer las tres rondas lo mejor posible, porque es la sumatoria lo que cuenta, no la mejor ronda. Para que tengan eso muy claro. Por más de que hagan una muy buena ronda, si la sumatoria tiene, eh, no es la mejor, puede ganar otro equipo para que lo sepa. Entonces, eh, bueno vamos a poner aquí algo. Listo, perfecto. Bueno, yo estoy listo, ¿me irás tú, Anita? Sí, sí, a la cuenta de Agustín. Agustín, entonces vamos a tu cuenta, por favor. Sí, a la, la misma cuenta que antes. ¿Sí? Así que empezamos. Tres, dos, uno, ya. Y en este momento empieza el robot Titán. Va, va muy firme, va muy firme bien, ese robot. Bien, bien, bien Tiene bien. muy buen giro. Vamos. Wow, uh, uh, Bueno, eh, yo, a mí me queda, bueno, en este momento vamos a decir del tiempo primero y luego vamos a hacer una revisión, ¿ok? Porque en este momento yo tengo una, una duda, tengo una ¿Sí? duda, tengo una duda. Me dices, eh, Anita, ¿qué tiempo te, te dio a ti? 11 con 21. 11 con 21, yo tengo 11. Vamos a revisar, ¿ok? Para que sepa Agustín que vamos a revisar en este momento eh, entonces vamos a poner el video en un poquito en el video de espera para, mientras que nosotros podemos revisar el video para que la gente que nos está viendo no quede ahí mirando una pantalla en blanco entonces les vamos a pedir un minuto mientras que revisamos y ya regresamos ya regresamos Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo por haber esperado. Bueno, chicos de, de Cardenal Estepinada, para que escuchen la decisión. Eh, hemos revisado el video y para nosotros se sale en el onceavo cuadrante. Se sale antecitos de, de la palabra skill drive. Ahí hay un giro que hace y se sale el vaso. Entonces, por eso quedan con 110 puntos en esa ronda. ¿Ok? ¿Correcto, chicos? Bueno, a nosotros desde acá nos parece que todavía queda un poco el vaso dentro. Sí, nosotros claro. estamos, como te digo, o sea, desde la parte de revisión, revisamos lo, el video y tratando de, de darles siempre el beneficio de la duda, para nosotros parece que sí salió el vaso. ¿Ok? Okay. Bueno, muchísimas gracias, entonces en este momento van los 110 puntos para este equipo Bueno, se prepara entonces en este momento Mark 5003 Entonces le vamos a pedir por favor a Salta, ya estamos listos Entonces en este momento el equipo de Salta ya está listo para competir Anita, me dices cuándo estás lista tú, por favor Listo Listo, entonces en este momento. Que por favor, eh, que por favor, ahí solamente hable una persona cuando da la largada. Correcto. Okay. Y en este momento vamos a mirar. Eh, entonces, un, un momentico para poder ver el, el. En este momento poder ver el cronograma. Listo. Eh, para poder ver el cronómetro, es que el cronograma es cronómetro. Bueno, no, yo estoy, eso me la mucho hoy. Bueno, chicos, a la, a la cuenta de ustedes. A la cuenta de tres, tres, dos, uno, ya. Va el vaso muy bien, va lento pero firme. Ahí va el robot, tratando de hacer muy buena. No mueva mucho Labor, la cámara. Por favor, cuidado con la cámara. Muy bien, termina. Listo. Eh, yo tengo 24 segundos. 23,84. Listo, okay. se va con 23. Okay. Okay. Eso significa que tenemos una bonificación de eh, 97 segundos. Tenemos una bonificación de 97 segundos más los 130, son 227, segundos, 227 puntos los que tiene en este momento y lo cual lo coloca en este momento a la cabeza. Entonces, ahorita vamos a hacer un, una, un repaso de, de, de esto. ¿Listo? Bueno, va Gardelito segundo, entonces se prepara... Eh, está Aníbal Mazzarini ya está listo. Entonces, Aníbal, para tu cuenta, por favor. A ver, espera un segundito. Listo, a ver, a contar. Tres, dos, uno, ya. En este momento empieza, en este momento, el robot. Va muy bien, Aníbal. Vamos, vamos. A ver, a ver. Ahí está tocando. Sigue sí. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Uy! Bueno, termina, termínalo, termínalo. Sí, sí. Termínalo. Bueno, perfecto. Bien. Eh, re vamos, vamos a revisar. Para mí sale... Sí. En, el, ...en el cuadrante 100, en los 100 puntos. ¿Estamos estamos de acuerdo, Ana? Sí, sí, sí, Eduardo, se ve, se ve claramente. Bueno, perfecto, para mí claramente ha salido ahí, entonces en este momento ese eh, tiene 100 puntos, el robot Gardelito segundo de, de Tonquest. entonces vamos a leer cómo van las posiciones en este momento de forma parcial, recordemos que estos son todos, eh, es parcial, entonces si quieres prender tu cámara un momentico, Anita... Bien. Entonces, en este momento, de forma parcial, tenemos eh, aquí, tenemos en este momento a Salta, el equipo de Salta, con 460 puntos. Eh, el equipo Marx 5003, Cardenal Estepina Step con Titán, tiene 346. Y el robot Gardelito, sin, segundo, tiene 150 puntos. Igual yo sé que ahí van ya los robots tienen garantizado podio por el número de equipos que tenemos inscritos originalmente teníamos cuatro un cambio en el horario y por ese cambio en el horario uno de los equipos se tuvo que retirar bueno a ellos se le, se, ellos van a participar en otra competencia de RoboJam pero eh, estos tres equipos que quedaron pues siguen compitiendo entonces vamos a ir a la ronda final vamos a ir a la ronda final en este momento de esta ronda depende las, las posiciones. Ya sabemos que los tres van a ir al Robojam All Stars. Tienen asegurada su acreditación. Entonces felicitaciones a los equipos. Eh, ya participaron. Super bien. Muchísimas gracias. Eh, el premio para la, esta categoría por el número participante es solo las tres acreditaciones. Acreditación para Robojam All Stars. De, el, para el primero, segundo y tercer lugar. Estas acreditaciones si se fueran, no, no tienen costos, o sea, son gratuitas para los participantes, si se fuera a cobrar una participación en un evento internacional, estamos hablando entre 50 y 100 dólares por equipo, esto es totalmente gratis para los equipos que están eh, clasificando el día de hoy. Entonces, listo, Anita. ¿Cómo te ha parecido hasta el momento la competencia? Bueno, yo la verdad que lo sé contra, disfruto, realmente está muy lindo, este, creo yo que los chicos también lo están disfrutando este bueno esta pasión de la robótica no y de, de la participación de verlo a los chicos ahí motivados hasta los profesores he visto sus caritas también que se sacaban selfies no sé si viste al principio Eduardo <risa> sí. eh, la verdad es que me encanta este, muy muy contenta por este primer desafío que estamos teniendo nosotros también no y bueno en este caso yo particularmente iniciando esta actividad este, tan apasionante, ¿no? Que involucra muchas, muchas cosas. No solamente es hacer mover, ¿no? Ese robot, eh, tiene muchísimo. Este, un trabajo en equipo, de valores, cooperativo, enseñanza, la lógica, ¿no? Este, hay, hay mucho que viene por atrás de todo eso que acabamos de ver en unos minutos, ¿no? Unos correcto, años. correcto, correcto. Una gran estructura. Buenas. Felicitaciones a todos los participantes de hoy, este, un lujo, bueno, tener este momento y estarlo viviendo. Bueno, en este momento si, entonces... Si quieres que, que algunos de ellos también comente algo, no sé. Vamos a dejarlo para el final, esperemos ¿Qué? para el final, ya vamos a una ronda, ya vamos a terminar. Entonces dejémoslo para el final, que en este momento quiero entonces invitar al siguiente participante... Que es el robot Titán de Cardenal Estepinal. Entonces, lo estamos invitando a que prenda la cámara, por favor. Listo. Se ve perfecto, Agustín. Muchísimas gracias. Entonces, en este momento vamos a continuar. Vamos a continuar. Con la última ronda. ¿Listo? Vamos con la última, última ronda. Eh. En este momento Nervios de acero Vamos muy bien Y a la cuenta de ustedes chicos Cuando quieran ustedes Bueno Es la misma cuenta A la cuenta de tres Así que Tres Dos Uno chao. Va muy bien Va muy bien Uy uy Nervios Vamos muy bien Excelente Excelente Uy Uy, no, uy. Ana, Ana, uy. Eh, pero es un muy bueno, este es uy, fue Entonces, bueno, sí. no como el uy de ahora, este fue un muy <risa> bueno porque creo que tenemos nuevo récord de categoría, creo que tenemos un nuevo récord de categoría, Anita, ¿qué tiempo tienes tú? 11.43 Yo tengo 11.83, nos vamos con 11 segundos chicos, este es nuevo récord de categoría. Te cuento aquí un paréntesis. Estos chicos están acostumbrados a romper récords. Estos chicos están acostumbrados a romper récords. Porque ellos, ellos eh, todavía, todavía tienen el récord de mejor, de mejor ronda en el reto Bumper Bot, cuando lo hicieron en febrero. De una sola ronda, mayor puntaje en una ronda. O sea que... Este es el segundo récord que tiene Cardenal Estepinaco. Entonces, felicitaciones a los chicos. Felicitaciones. Wow, esto fue wow. Fue wow. Wow, wow, ¿Ah, wow, sí? wow. Sí, entonces, eso significa que tenemos en este momento un total de 109 puntos de bonificación más 130 son 239 puntos. Puntos. 239 29. puntos, en este momento están a la cabeza lógicamente, faltan otros dos equipos falta una ronda de cada equipo tienen 585 puntos entonces 25. entonces sigue, viene Mark 5003 de eh, Salta, entonces le vamos a, a dar la bienvenida Bien. Al equipo de Gracias Salta Le vamos a pedir el vamos favor De que traten de no ver Mucho la cámara sí, por favor. Eh, A veces la cámara es un poquito Sí, sí es un poquito, un poquito Difícil eh, Sí, sí, sí, un momento, entonces vamos a A quitar aquí Listo, perfecto Exacto, muy bien, muy bien Un poquito más la ah, pueden poner ahí, Un poquito, acercar un, un, un Tris, por favor, un poquitico Ahí, ahí, súper bien Listo. Yo estoy listo, ver, Anita. Que, que, que, que, que. Sí, que cuenten. A la cuenta de ustedes, chicos. Bien. Vamos. Uno, dos, tres. En este momento empezó, empezó. El robot. Va muy bien. Uh, mm. Sigan, sigan, sigan. Bueno, hay dos momentos en los que yo... Veo que el robot muy posiblemente sale eh, sí. Yo creo que en este momento Los chicos de Cardenal Estepina, Pues no, no porque les deseen el más Sino que están diciendo A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está la emoción está Están pendientes de qué pasó en este momento eh, eh, Bueno Vamos a revisar Vamos a hacer una revisión de VAR sí. eh, Anita, ¿qué tiempo tenías tú? Simplemente para eh, tener el tiempo 6.15 ¿Me repites? En el, primer, en el primer momento que vi no, pero, pero el final, no todo, contabil, la, toda la ronda, ¿no la contabilizaste? No, no, no, no. Yo, yo sí, yo, ah, tengo, ter, primero, pero... yo tengo 13 segundos, sí, porque si sí. se salió en el primero, igual no cuenta el tiempo, el tiempo no importa. Entonces, vamos a revisar de nuevo, vamos a poner a todos en espera, les vamos a pedir a todos paciencia, a los que nos están observando en este momento desde la transmisión, un momento y, y ya volvemos. Bueno, hemos vuelto, le vamos a pedir a todos, a todos los participantes que, que, que no, a los participantes, no, a los chicos de, de Salta, perdón, que prendan la cámara, un momentico. Bueno, eh, chicos, les contamos, ya acabamos de revisar el video, lo, eh, hemos tomado pantalla, hemos revisado varias veces. Eh, la siguiente es la decisión, se sale el vaso en el cuadrante... 6 eso significa que da 60 puntos sale el vaso en el cuadrante 6 eh, en ese pequeño ahí, antes de empezar la curva grande cuando gira se sale el vaso entonces en este momento no, no voy a dar todavía los totales porque eso lo vamos a dejar para el final, yo creo que ustedes ya están haciendo cuentas, ya están sumando eh, eh, están a, eh, prendiendo veladoras a la Virgen, Recomendándose eh, a todos los santos, pero en este momento vamos a esperar porque esto está muy, muy, muy interesante. Eh, lo vamos a dejar para el final, eh, los nervios que. Ya, ahí me disculpan, ¿no? Me disculpan. Bueno, mientras tanto, vamos con el siguiente participante, Aníbal Masserino. Muchas gracias a la gente de Salta. Aníbal, vas prendiendo, por favor, tu cámara, excelente. Bueno, bueno, soy un espectador de lujo. <ríe> que... <ríe> no, pero, pero mira, tú, tú estuviste presente cuando Cardenal Stepinac hizo su récord en Bumperbot. Sí, también. Y ahora estás presente viendo el otro récord de Cardenal Stepinac, o sea, te ha tocado ser testigo de la historia. Sí les traigo suerte <risa> está, bueno. está bien un saludo un saludo sí. grande a los chicos y a Pablo Zamorano también claro, lógicamente a Pablo que es el entrenador de Cardenales Tepignac vicepresidente de Pignac, persona, la, se en la Liga Nacional de Robótica Argentina, Educación Urbana un gran saludo a Pablo y bueno, lógicamente a los chicos por estar aquí presentes bueno Aníbal, ya estamos aquí por, en, en trámite entonces me dices ¿Cuándo eh, quieras empezar? Sí, listo. Bueno. Tres, uh -huh. ah, a tu ah, cuenta, a tu cuenta, dale. 3 2 1 ya. En este momento va a segundo, tratando de hacer. Ya está la ronda de, digamos, de, de, de, de ser una presentación decorosa, de tratar de hacerlo muy bien, va muy bien en esta curva. Está terminando, se prepara para la recta final. Esta recta final puede ser un poco traicionera. ¡Y termina! ¡Muy bien! Bueno, termina una ronda muy decorosa, muy bien. Entonces, vamos, vamos bien, bien ahí igual. Yo tengo 25 segundos. ¿Cuánto vale. tienes, Eduardo? 25. 24.83. Nos vamos con 24. Eso significa... Que le vamos a dar a Aníbal 96 puntos adicionales. ¿Sí? 96 puntos adicionales. Eso significa que una ronda de 226 puntos. 226 puntos. Entonces, en este momento vamos a ir con los 226 puntos. Los voy a poner aquí. Les voy a pedir a todos, por favor, que, que prendan sus cámaras. Por favor, muchísimas gracias a todos los participantes porque en este momento ya, ya simplemente vamos a hacer eh, oficial eh, cómo fue la competencia. Eh, bueno, Anita, si quieres ir preguntándole a, a los chicos eh, uno por uno, que den sus eh, opiniones, mientras que yo organizo aquí para presentar la tabla final. Bien, buenas tardes, buenos días, perdón. Este, antes que nada me gustaría bueno, empezar por el grupo de Salta que lo veo muy este, motivado, sé yo es la primera vez que están participando creo yo en esta parte, ¿no Verónica? me gustaría por favor si puedes este, darle la posibilidad a, a tus alumnos que puedan expresar bueno, ¿cómo va? Hola estamos, Hola, estamos muy nerviosos la verdad muy nerviosos ¿Qué <risa> Espera, los resultados están remudos porque están re nerviosos. Acá todos sus compañeros los siguen este, de cerca, están conectados en el Facebook también, también esperando ver los resultados ¿sí? de estos tres maravillosos alumnos que decidieron comprometerse representando a su colegio. Así que, bueno, están muy nerviosos, igual que las dos, Ay, los que los acompañamos. Yo creo que las profes más que los alumnos, no veces. Este. Sí. sí, obviamente que nosotras Como madres y como profesora, Es como que se te juntan las emociones, ¿no? De ver a los chicos eh, trascender en esto que les gusta y que, bueno, existen más. Bueno, todo un aprendizaje, como decimos nosotros, en la docencia, ¿no? Así es, este, es. así es. Y, y esta experiencia que los chicos están viviendo este, es algo lindo, eh, como verán, es simplemente un juego... Este, y el aprendizaje viene solo así que bueno, muchísimas gracias gracias Verónica siempre por estar profesora, gracias por incorporarse este, también así que bueno, seguiremos haciendo más actividades, más talleres les comento que esto recién en, empieza para nosotros aquí en Argentina así que eh, las invito siempre a incorporarse, a, a hacer nuevas cosas, así que bueno, muchísimas gracias, vamos a seguir con Aníbal, ¿Aníbal? hola Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos Aníbal, sí, sí. Bueno, antes que nada muchas gracias por la propuesta de este torneo aquí en Argentina. Eh, en lo que respecta a la competencia, en realidad, bueno, ya como en la primera ronda me fue mal, ya me descontracturé y, y se permitió que pueda disfrutar el resto de la competencia, así que nada, fue, fue muy divertido. De eso se trata, ¿eh? de, de competir, pero sobre todo de divertirnos, de pasar un sábado distinto. Y bueno, este, mis felicitaciones a los otros dos robots, eh, a los chicos Gómez Jacobo y a los chicos de Salta, dos robots fantásticos tienen. En cuanto al Nio, Gardelito II, en realidad es un robot que nunca ganó nada, pero <risa> tiene un récord, tiene un récord que, que nunca va a poder ser superado, que él es el primer robot inscrito en la historia de RoboJam. Dios. Bueno, esto es muy importante, muy importante eh, Aníbal. Es un robot histórico, más allá de que nunca ganó nada, <ríe> eh, es un robot histórico. Así que bueno, eh, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Ana, un saludo grande a los a otros dos equipos y bueno, muchas gracias por esta competencia y, y que gane el mejor. ¿no? Y, y tienes otra Bien. cosa Aníbal, es el primer robot que cambia de categoría, o sea, es el primer robot que intenta... Una categoría diferente de los robots físicos O sea, nunca hubiéramos tenido Un robot que hubiera dado ese, ese salto y, tú, y, tú, y, y Gardelito es el primero que lo hace Entonces, no, felicitaciones y Muchas gracias como siempre por estar participando Bueno, no sabía ese dato Así que bueno, muchas gracias también sí, Este era un robot eh, que participó en BumperBot en, en tres ocasiones este, Y bueno, y ahora lo, lo cambié de categoría Para ver qué, qué tal le va bueno, y ahora, pues, el, los chicos de la hora, estos, mejor dicho, este par de hermanos, primero que todo, una, a los papás, si están por ahí, un gran saludo a los papás, que yo sé que deben estar súper orgullosos de, de, de estos chicos, de Agustín y Francisco, ¿correcto? Y de Francisco... Entonces, eh, bueno, cuéntenos, chicos, ¿cómo les ha parecido? Hermoso, antes que nada, hermoso detalle Agustín que tienes de fondo de pantalla. Sí, sí, sí, la, la, la, su necesitaré? bandera ahí. Bueno, yo les quiero contar a los chicos, porque ellos ya habían participado con Titán, pero es otro Titán. Por eso digo que es el primero que cambia el de Aníbal, porque el Titán de ellos, este es diferente al Titán anterior. En cambio, el de Aníbal es el mismo lo único que le puso fue el módulo, el, el módulo radiocontrolado, en cambio ustedes hicieron otra, lo, lo rebautizaron Titan, pero realmente vale. es otro otro robot cuéntenos cómo les pareció esta categoría les pareció más fácil más difícil de bumper, bot cómo fue dar la, la transición de una categoría a otra eh, desde el punto de vista que yo fui el que manejó el robot, el que lo controló durante la competencia eh, estoy practicando bastante la verdad también me divertí mucho. Me gustaría también agradecerles a ustedes, a la organización. Y sinceramente fue muy reñida la competencia, eh, pero nos entrevimos mucho y también fue bastante difícil manejar el robot e intentar de que salga todo bien o todo como lo esperábamos. Correcto. Bueno, muchísimas gracias por, por, eh, por estar con nosotros. Un gran saludo a Pablo Zamorano, su entrenador. ...su mentor, entonces un saludito por ahí a Pablo... ...que yo sé que por ahí nos está mirando... Sí, ...bueno... ...un para Pablo, a nuestros profes y... ...nuestros papás que nos están viendo ahora en la, la transmisión... ...y a mis abuelos también... ...que siempre nos apoyan desde su casa... ...siempre en las transmisiones... ...y siempre están ahí acompañándonos... ...bueno... ...les cuento que ahora voy a dar los resultados... ...entonces... ...yo ya he hecho cuántos son los puntajes... ...o sea, ustedes pudieron haber sumado internamente pero voy a dar los resultados en este momento. Eduardo, podemos apreciar ahí el, el fondo de la profesora Verónica. Claro, espectacular. ¿No sé si puedes apreciar de robotista. Bueno, en su club, claro. <risas> Muchas gracias. Muy muy muy muy muy muy chévere. Bueno, dame un segundo porque creo que aquí va a tener que hacer una pequeña ajuste. Yo, cada vez que yo digo voy a hacer un ajuste, esperen un momento todos están como, a ver Eduardo ¿qué pasa? dale rápido <risa> ya, ya no ya. me están viendo como y ¿qué pasó pues? a ver, te estamos esperando no, tranquilos, tranquilos que es para poder mostrar todo de forma adecuada sí. eh, aquí en la transmisión esto es algo pues que como yo no sé quién es el que va a ganar a mí me toca hacer ajustes sobre la marcha así es, listo, ahí, ahora ahí, sí Veronica. entonces ahí vamos en tercer lugar tercer lugar yo creo que no se lo esperaba yo creo que es una sorpresa El equipo de robótica de Tonkis, Cardelito segundo con 376 puntos Aníbal, felicitaciones Aníbal, un abrazo felicitaciones y, y bueno en este momento, bueno, igual te llevas tu acreditación que yo sé que esa era tu, tu meta es poder estar en, en el Robo ya All Stars en nuestro torneo de campeones y este es el momento que muchos están comiendo las uñas los chicos de Salta ya, ya no tienen dedos eh, eh, bueno segundo lugar con 520 puntos Mark 5003 de Salta Segundo lugar, muy, muy, muy bien, felicitaciones. Recordemos que tuvieron rondas de 2.33, 2.27 y 60 puntos. Eso les da un total de, dos 500, de 520. Y lógicamente, yo, yo creo que ya pues, no, pues solo nos queda un equipo, que es Cardinal Estepinac, eh, Agustín y, y, y, y, y Francisco. Yo creo que al principio, con esa segunda ronda, que... Cuando se sale el robot, ¡ah, pero no estaba adentro! Después, con el mayor de los gustos, ustedes saben que me escriben y yo les mando las pruebas si quieren, no hay ningún problema. El caso es que a pesar de esa salida, tienen un total de 585 puntos, lo cual los coloca en el primer lugar en esta categoría. Entonces, eh, quiero felicitarlos primero que todo, felicitaciones. Eh, por, por esto, cuéntenos, cuéntenos eh, Agustín y, y, y Francisco, ¿qué pensaron cuando, cuando decimos, qué pena chicos se salió, qué pensaron ustedes en este momento? Ya, ya perdimos estos, no, ya perdimos nada que hacer. A ver, cuéntenos cómo fue ese momento. Sí, sí, fue pues, lo primero que te nos vino a la mente y qué lástima, porque había hecho también, creo que en esa ronda hizo un poco menos que en la tercera. Hizo lo mismo, sí, y la... hizo 11 segundos. Yo lo conté sí, 11 sí. segundos, hizo 11 segundos. Sí, oh, bueno, <ríe> qué, qué lástima, justo se salió, pero fue una sorpresa en la tercera ronda, fue una sorpresa del récord. Estábamos practicando y más o menos veíamos que los tiempos eran esos, pero hay que ver a la hora de competir los nervios, cómo afectan y que, que salía en el momento, pero... Nada, muy contentos con el resultado y muy contentos con la organización, con nuestros profes, que nos acompañan siempre, nuestra familia, y sería eso. Bueno, yo quiero que a, a Francisco, que fue el que nos manejó, Francisco, ¿no? muéstranos el control que us usan ustedes. Quiero que, que, que, que muestren el control. Un momentito. Ajá, el control. El control. Mira, mira, mira que es que estos chicos, mejor dicho... Este es de eh, una 4x4. En sí, la ellos, ellos lo que hacen es... Conectar un módulo, tú este es un, un, eh, un control totalmente de agarre, por eso es que daba esos giros tan tan precisos. Entonces, mira que es una forma de ya como los equipos se van, eh, lógicamente, adaptando ¿no? a estos retos. Innovando. Entonces, sí, claro, no, no, el, el control es espe espectacular. Por eso quería que lo mostraran, porque yo, yo lo conozco de las competencias de Sumo RC sí. y demás, entonces quería que lo mostraran. Bueno, chicos... Además de eso, quiero que me digan... Bueno, Agustín tiene 16, ¿correcto? 17. 17. 17. ¿Y Francisco? Sí, yo tengo 14 años. 14 años. Y están arrasando con todos ustedes en Roti People. Arrasaron con categorías, ganaron la liga, ahora en Roboyam arrasan. Han participado dos veces y dos récords. Bueno, primeras que ganan, pero dos récords, lo cual es guau. Wow. Y, y, y bueno, felicitaciones, muchísimas gracias por haber participado a todos. Bueno, le vamos a volver a pedir a todos los equipos que Aníbal, que pongas ya tu cámara contigo, por favor, porque vamos a hacer la despedida de Robo Llame. Entonces le vamos a pedir, por favor, eh, a todos los equipos que prendan la cámara. En este momento, Aníbal, si nos colaboras con Aníbal, eso, por favor. Aníbal, ya Eduardo. Yo, ya, yo, yo la pongo... ¿Sí? Yo ya está, la, ya está no yo, la voy a, yo ya la voy a poner aquí en el zoom para que me vean, entonces un momento porque yo apago desactivo acá la pongo ya en el zoom ahora sí entonces ya para ir terminando, quiero primero que todo agradecerles a todos, muchísimas gracias a los chicos de Salta que yo sé que mejor dicho, eso es un evento hoy todos están allá reunidos Pueden alejar un poquito la cámara para que se vean todos. Y vamos a hacer el saludo de Robo Jam. Yo sé que Aníbal ya se lo sabe. Los chicos de, de Cardenal creo que también más o menos lo, lo vieron la vez pasada. Recuerden, el saludo de Robo Jam es mano derecha, hombro izquierdo. Mano izquierda en hombro derecho. Y al frente pulgares arriba. Es el Robo Jam. ¿Listo? Entonces, estamos todos listos a la cuenta de tres a la cuenta de tres chicos, a la cuenta de tres uno, dos tres, Robo Sham. felicitaciones muchísimas gracias, hemos concluido la primera transmisión de Robo llama Argentina, a todos los que estuvieron con nosotros, a Ana Mendienta, nuestra directora, muchísimas gracias a Verónica y sus chicos en Salta a la profe Mónica que también estuvo ahí presente a Aníbal Maserini, a Pablo Zamorano y los chicos de Cardenal Stepinac felicitaciones por haber participado haber cumplido con esta primera cita del Robo llama Argentina a todos muchísimas gracias, les vamos a pedir que todavía no se vayan que todavía no se me vayan y eh, a todos los que están en la transmisión chao chao, nos vemos nos vemos, nos vemos a las 15.30 horas. no, mañana porque este no va en, en, en vivo mañana nos vemos a las 10 am hora Argentina, 8 am México, Perú, Colombia entonces, eh, 8:30, perdón 10.30 la transmisión en Argentina eh, 8.30 México, Perú, Colombia hasta luego, chao chicos Al.